Muy buenas noches a todos, eh, mi nombre es Marcela y estamos acá eh, compartiendo como todos los martes, muchas gracias por estar con nosotros eh, este martes con la charla de todos los martes y el tema de hoy es la actitud y es que de verdad la actitud lo es todo al pasar por las pruebas de la vida. Y las pruebas de la vida muchas veces se ven así oscuras, tenebrosas, medio Halloweenescas, ¿verdad? Pero definitivamente que cuando nuestra actitud tiene ese corazón alegre, ¿no? Entonces quitamos esa, ese mal sabor o esas sentimiento de que son cosas difíciles o, o que yo estoy siendo probado, pero más bien se vuelve como la vida como un juego, es un poco mi experiencia y queremos compartir algunas ideas con respecto a este tema. Entonces de nuevo muy bienvenidos a todos. Y entonces, <ríe> esta es una caricatura graciosa que encontré allí, que básicamente... Ya ven, ha escuchado esa expresión que dice, hoy me levanté con el pie izquierdo. Y casi que se ha vuelto, como dicen en Costa Rica, un aguisote, ¿verdad? Una creencia, como una especie de superstición, de que hay días en que las cosas me funcionan y otros días no, y que estoy como maldecido esos días y otros días estoy bendecido, ¿verdad? Como por la divinidad o quién sabe qué misterioso entidad, ¿no? Cuando en realidad... Lo que vamos a tratar de probar hoy es que la única diferencia entre un mal día y un buen día no es la actitud. En otras palabras, yo soy el que defino si me levanto con el pie izquierdo o el pie derecho, como dice es ese dicho. Y se trata de básicamente una decisión. Una decisión que muchas veces es inconsciente. ¿Por qué? Porque ¿qué sería la actitud? Podríamos definirlo como patrones de pensamiento repetidos. Y básicamente, ¿qué es lo que sucede cuando yo estoy en, en, creando una actitud o repitiendo estos patrones de pensamientos? Estoy creando lo que llamamos en el Raya Yoga Sanskaras o hábitos, ¿no? Y como no sé si ustedes se han dado cuenta, estoy segura que sí, muchas veces lo que sucede es que no somos conscientes de esos patrones de pensamientos que hemos creado y que repetimos una y otra vez, por lo cual eso o ese patrón nos hace sentir de una forma o de otra. A veces nos sentimos que nos levantamos con el pie derecho, pero si uno pudiera, como por así decirlo, trazar... Eh, hacer como una especie de rastreo, por así decirlo, eh, hacia dónde empezó, cuál fue el pensamiento semilla que generó mi actitud, ahí es donde precisamente nos daríamos cuenta que fue el resultado o el encadenamiento de pensamiento tras pensamiento tras pensamiento lo que generó esa actitud por la cual me siento de una u otra forma. Y de forma que... Lo que estamos cayendo en cuenta al hablar de este tema es la importancia de la conciencia, de lo que pensamos. Porque sí, a veces no nos damos ni cuenta bien clara de lo que hacemos o lo que decimos, no, nos, no somos muy conscientes, ¿no? Pero todavía menos somos conscientes de nuestros pensamientos. Y ese es el trabajo más importante para poder yo liberar, perdón, liderar mi vida, o sea, llevarla donde yo sea que yo me quiera sentir, como yo quiera sentirme. Entonces, uno de los signos podemos decir de, de si queremos darnos cuenta por qué nuestra actitud es, digamos, una actitud muy positiva o una actitud ganadora, o una actitud perdedora, una actitud depresiva, ¿verdad? Cualquier actitud que esté yo teniendo, básicamente tengo que este, empezar a darme más cuenta de qué es lo que está sucediendo en la pantalla de mi mente. Y esos pensamientos son mi creación. Claro, nos vamos a dar cuenta que muchas veces esa creación es eh, una repetición de un patrón de, de pensamientos, que cuando yo he repetido muchas veces, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí es donde se hace inconsciente. Pero por eso cuando yo empiezo a revisar, a chequear, me puedo empezar a dar cuenta cuáles son las actitudes mías que no me gustan eh, para que yo pueda eventualmente ir haciendo ese trabajo de investigación, de, de rastreo, como les decía, de cuáles son los pensamientos que me llevaron a tener tal actitud. Y otra forma, otra, digamos, el otro signo en que yo puedo darme cuenta qué actitud estoy teniendo, porque verdad a veces tampoco no me doy cuenta mucho de actitudes que yo tengo, o sea, incluso las actitudes se vuelven inconscientes, es las relaciones en las que yo vivo, con las personas que yo me relaciono. Y ustedes precisamente... Estoy segurísima que se han dado cuenta que hay gente que está muy, siempre muy positiva y otra gente que es muy negativa. Y no me refiero a que ellos sean malos o estos sean buenos, me refiero a que ven las cosas, como dice la, la, la, el cuadrito de aquí, como el vaso medio vacío o medio lleno, ¿verdad? La actitud es eso, es como la, la este, perspectiva que yo tengo sobre las cosas. Aunque sea la misma situación, como las estoy viendo, ¿verdad? Entonces, de verdad que la actitud lo cambia todo. Entonces, una persona que tiene una actitud muy positiva, pues todo el mundo quiere estar con ella, ¿verdad? Es una persona que fácilmente siento que puedo sentir su cooperación o me puedo sentir apoyado por esta persona. Entonces, por eso esas personas se ven muy. Los demás se atraen hacia estas personas. Mientras que una persona con una actitud negativa, y bueno, y no es para que estemos pensando antes de hablar de la negativa, de que ah, fulanito sí es muy positivo y este fulanito es muy negativo. Cuando estamos hablando de esto es muy bueno auto-observarse, uno observarse a uno mismo. Porque en realidad yo no puedo cambiar a fulanito, el que yo puedo cambiar es a mí mismo, ¿verdad? Entonces cuando yo mismo estoy teniendo una actitud negativa, en ese momento, ¿verdad?, ¿qué pasa?, ahí es donde nadie quiere estar conmigo, todos sienten, ¿verdad?, como esa energía baja donde yo me siento que las cosas no me funcionan, como esos días en que me siento que me he levantado con el pie izquierdo, ¿verdad?, y una cosa mala lleva a otra cosa mala, pero en realidad es la actitud que estoy cargando con ese sentimiento pesado detrás mío, ¿verdad?, entonces yo puedo... Otra forma de examinarse a uno mismo es observar mis relaciones y ver cómo los demás, me, se, eh, por así decirlo, qué retrospectiva ten, tienen de mí, ¿verdad? Porque como dice aquí, las relaciones de verdad son un espejo de mi mundo interno. Entonces, a veces, si yo no soy capaz de ver ese mundo interno porque está demasiado en mis narices, muy cerca las demás personas van a encargarse de mostrármelo, ¿verdad? A veces no es fácil ver eso, pero, y, y no es que lo hagan conscientemente muchas veces, pero es como una especie de reflejo automático, ¿verdad? Entonces la idea es que yo pueda cada vez más y más, este, pues observar estas cosas, porque de verdad puedo yo empezar a crear más esta conciencia que estamos hablando el día de hoy. y si yo, ¿verdad? Empiezo a examinarme y empiezo a, a observar todas estas actitudes creadas por todos estos pensamientos eh, y, y estoy pensando, ¿qué hago con todas estas voces internas, verdad? A veces se siente uno como con mucho ruido interno, entonces es... Eso nos hace sentirnos cansados, eh, con energía baja, hasta físicamente, internamente. Puede ser que no, hay, no haya ni corrido ni, ni hecho nada físicamente, pero me puedo sentir agotado por el exceso de pensamientos, llamémosles inútiles o negativos, que han creado esta actitud, ¿verdad? Entonces, la medicina que ofrecemos acá definitivamente es la autoobservación. observación podríamos hablar de dos cosas importantes de un lado de la autoobservación pero y allá vamos a entrar en ese tema pero también junto a la meditación porque si tú verdad has guardado muchas cosas inútiles en tu garaje o en tu bodega donde sea verdad y no las no le has puesto no le has puesto atención cuánto está guardado ahí cuando tú llegas a prender la luz uh, te asustas de lo que está todo ahí, ¿verdad? Entonces la autoobservación puede hacernos sentir un poco como que es demasiado el trabajo que, que tengo que hacer, ¿verdad? O qué difícil, llega uno como a desanimarse por todo lo que no era consciente de. Pero si es, esto es trabajado al mismo tiempo, con meditación, perdón, eh, quise decir minutitos de meditación, minutitos de... De poder ir hacia adentro y experimentar algo positivo de mí. Entonces, como mágicamente, muchos de esas, ¿verdad? Con la práctica constante estamos hablando y la disciplina, muchas de esas voces van acallándose. Ya no me, ya no están creando tanto espacio en mi mente, porque estoy yo enfocado en algo que me llena, ¿verdad? Como cuando está, tú estás haciendo algo que te gusta. Y definitivamente eso te hace olvidar todo lo que es difícil en tu vida o lo que sea, ¿verdad? O lo que te hace sentir que hay que trabajar duro. Entonces, es este encender la luz interna, ¿verdad? Es como una forma de verdad de no solamente crear conciencia de mi creación interna, pero al mismo tiempo de este, ir poniéndole atención a aquello que me hace especial, que me hace único, que me hace sentirme con una autoestima que le decimos en el Raya Yoga espiritual, donde yo me estoy valorando a mí mismo, ya no por mis logros o por las cosas externas, pero por lo que realmente soy, por las cualidades que me hacen muy muy especial, ¿verdad? Entonces, este proceso que vamos a ir, eh, que muchos de ustedes probablemente ya están experimentando, que han estado eh, tomando tiempo para hacer, ¿verdad?, de auto observarse o de meditar, todo esto, en el Raya Yoga nosotros eh, tenemos este concepto muy bonito, que es ver como que la, la vida entera y todas las escenas que vienen a nuestro alrededor es como una obra de teatro. Y entonces, si esa, en esa analogía yo sería el actor, probablemente muchos de ustedes han escuchado esta idea, ¿verdad? ¿Y quién es el actor? No tanto yo, Marcela, con este cuerpo y esta historia y estas responsabilidades y estas relaciones, y que soy mamá o que soy hija o que soy esposa, ¿verdad? Pero más de eso, empezar a verme a mí por lo que eternamente soy, por esa... Energía pura, consciente, de paz, de, de hermosura, de, que me parece, de de las cosas, de los demás, ¿verdad? Toda esa esencia que cuando ves en un bebé dices, claro, todos los bebés son hermosos. Bueno, ¿quién no fue bebé? <ríe> todos lo fuimos, porque todos tenemos esa capacidad natural intrín, intrínseca, intrínseca, perdón, de poder sentirnos eh, así de puros, de especiales, de limpios, con lindos sentimientos en nuestro corazón. Entonces cuando yo empiezo a ver esa parte de mía, yo el actor, el alma o la conciencia, el ser vivo, empieza a observar todo lo que está alrededor suyo, desde ese asiento interno, ¿verdad? Ya no entonces basado en que la vida es para acumulación o para, este, qué sé yo, tener experiencias, de eh, viajar en el mundo, cosas externas, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, pero poder pasar mi existencia en lo que soy solamente, no en lo que hago, no en lo que me sucedió, no en nada que tiene que ver con lo externo. ¿Verdad? Y eso en el Raya Yoga la llamamos el asiento de un observador desapegado. Digan qué cómodo se ve esa persona ahí observando la vida así, ¿verdad? Porque la vida está llena de todo tipo de escenas. A veces son de comedia, a veces son de drama, o a veces son de terror. Acaba de pasar Halloween y ponemos las noticias y muchas veces pareciera que es. ¿Verdad? Una película de terror, lo que estamos escuchando, en lo que sucede en el mundo, lo que sucede en mi ambiente inmediato, en mi familia. Entonces, ¿cómo voy a disfrutar esas cenas? Es la pregunta, ¿verdad? Y es que definitivamente cuando yo no estoy viendo que la vida es para, ¿verdad? O sea, cuando no estoy pasando el éxito propio en las cosas que están afuera, pero cuando lo estoy pasando básicamente en la experiencia interna, y observo todas esas escenas, no solamente soy capaz de protegerme a mí mismo, de no dejarme afectar por las vibraciones o por los comentarios, por cualquiera de la creación externa de los demás, pero al mismo tiempo soy capaz de, si soy capaz de mantenerme en ese estado poderoso de, de paz, ¿verdad?, de esas cualidades originales intrínsecas que habíamos, ah, hablábamos antes, lo que va a suceder es que más y más voy a tener la capacidad de mandar esa vibración de paz y de todas esas cualidades a todos aquellos dentro de las escenas de terror o las escenas de tristeza, ¿verdad? Sin sentirme totalmente involucrado en ellas. Pero para eso se requiere una distancia, ¿verdad? Como está esta persona aquí sentada allí. Eso puede ser que suene muy difícil, pero entre más uno practica estas dos cosas que les decía, ¿verdad? La meditación, cuando hablo de la meditación para aquellos que se conectan por primera vez, me refiero a esa capacidad de poder yo verme a mí mismo como soy y de conectarme con mi Creador o esa fuente de todas las cualidades de forma que yo pueda sentirme seguro, pleno, lleno, conectado, y donde veo que al sentirme como hijo de este, que sería igualmente el padre o madre o ancestro, digamos, de todos los seres humanos, entonces pues inmediatamente me siento en una familia, no importa el color de la o la raza o la... Eh, condición social o económica de nadie, incluso si piensan totalmente opuesto a mí o si son de un, un partido político contrario, pero yo puedo ver que son mis hermanos, ¿verdad? Entonces mi conciencia cambia totalmente, lo que va a hacer que mi actitud cambie, ¿verdad? Hoy en día vemos tantas diferencias o, digámosle, divisiones en el mundo por formas de pensar tan, tan opuestas, ¿no? y hay personas que tienen muy extremas formas de pensar también pero hasta esas personas verdad puedo yo tener una visión de misericordia una actitud de solamente ver a los demás como mi familia mundial y de querer solamente buenas cosas para todos no importa lo que ellos hagan verdad cuando tienes un hermano que es como la oveja negra como en la familia Aún así lo quieres, ¿verdad? Puede ser que meta las patas, puede ser que está pasando por sus propios rollos, decimos en Costa Rica, pero igualmente podemos tener una visión así de, de compasión y de misericordia y de amor para todos. Entonces es una, es una práctica muy hermosa que requiere mucha, digámosle compromiso serio y no es algo que se logra que yo lo practico cada vez, una vez al mes. ¿verdad? Es una práctica que se hace diaria, con esa conciencia. Y esta práctica tiene otra gran, que es lo que, una de las cosas que les estaba mencionando, esta capacidad de entonces, de cuando yo veo las escenas que están afuera, que suceden en mi familia, ya sea cercana o en el trabajo, perdón, entonces yo empiezo a aprender a observar. ¿verdad? esa actitud de, de observador desapegado en, con, en, al contrario de absorber porque así como esta foto que me fascinó de estos niños verdad muchas veces cualquier cosa que viene enfrente de nosotros en nuestros ojos así nos sentimos verdad y en esa actitud en ese momento ya está toda la negatividad de fuera se nos metió yo la dejé que entrara sin darme cuenta ¿verdad? porque la absorbí, es como que cuando yo no estoy observando eh, desde ese asiento desapegado, ¿verdad? desapegado no quiere decir que no me importa nada o que no me importa ni a los demás, al contrario, quiere decir que estoy como de nuevo en ese estado de protección donde yo me siento conectado con lo que importa, conmigo mismo, con el creador, con el alma suprema, decimos en el Raya Yoga, y entonces lo que va sucediendo es que eh, en esa protección yo puedo de, verde, de verdad eh, tener ese esa cambio de visión que me va a permitir observar las cosas de una forma diferente sin absorber, verdad sin dejar que mi mente ¿verdad? lo lo trague todo ¿verdad? pero es como que yo estoy más bien en lugar de queriendo tomar de los demás todo el tiempo ¿verdad? porque eso es lo que se ha vuelto un hábito en nuestra sociedad, siempre ver qué puedo tomar de los demás de, de las cosas ¿verdad? De, de, las, de los demás, de las cosas de, de la vida la idea es que eventualmente yo más bien me vuelva aquel que da ¿verdad? Y no sienta que los demás me deban, ¿verdad? No es que yo esté firmando un contrato con los demás que digan, pero yo te di, pero ahora me das de regreso, ¿verdad? Pero eso funciona si yo estoy de verdad sosteniendo esa conexión interna con mis propias cualidades y al mismo tiempo con las de esa fuente de cualidades que es el único que podría. Siempre mantenernos llenos, ¿verdad? Ante las cosas que suceden en la vida. Ahora, eh, en esta imagen lo que quería darles a entender un poco qué es lo que tengo que empezar a soltar. Porque básicamente eh, lo que va sucediendo, entre más voy observando, es que me doy cuenta de todo lo que estoy yo aferrado. ¿verdad? Y a, ahorita, si tú no haces esta observación interna y te das cuenta que estás apegado a un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, esas, eh, a, eh, es, es sentirse aferrado o dependiente, ya sea tu cuerpo, ¿verdad? Tu imagen externa, hay personas que no pueden salir sin maquillarse, se sienten menos, ¿verdad? Eh, o el hecho de que empiecen a salirte canas o que pierdas el pelo, ¿verdad? Todo eso puede afectarte de una forma muy grande. Y todo esto que estamos hablando es lo normal en la sociedad, ¿verdad? Estamos tratando de querer pues subir los parámetros de nuestra vida y ver que todas esas cosas, hay la posibilidad de que yo pueda al mismo tiempo estar bien sin tener esas cosas, ¿verdad? Porque no van a estar para siempre, entonces ¿para qué aferrarse a algo que no vas a tener para siempre, ¿verdad? Igualmente los roles, puede ser que ahora seas padre familia, madre familia, pero los hijos crecen y vuelan, ¿verdad? Entonces igualmente ese rol va cambiando, muchos roles van cambiando en mi vida. Puede ser que ahora tengas pareja, luego no vas a tener, ¿verdad? Entonces incluso nuestro pasado que uno diría, bueno, eso es algo fijo, pero ¿es algo que yo quiero que me defina? ¿Verdad? Muchas veces, y creo que no hay nadie que pueda decir que no tiene alguna especie de trauma o de experiencia pasada que no le gustaría que lo defina, ¿verdad? Entonces, la idea es que, o no la idea, más bien el resultado de toda esta observación es de verdad esa libertad que nos va haciendo sentirnos cada vez más, menos en encadenados a todas estas cosas normales de la sociedad verdad pero que podamos de verdad ir sintiendo esa libertad interna que al final si vamos a este cuadro tan bonito eh, podríamos verlo un poco e extremo verdad pero con las cosas que están sucediendo hoy día en el mundo hay gente que está en situaciones así verdad ya sea a través de una guerra o a, tra a través de calamidades naturales o a través de una situación muy difícil en el hogar, ¿verdad? una enfermedad, donde te sientes que estás, estás en una especie como de caos, ¿no? entonces ya sea externo o interno <coughs> perdón esos caos, ¿verdad? si yo me empodero a mí mismo si yo empiezo a generar pensamientos puros, y aquí tenemos unos tres que, que escogí, soy luz, soy eterno, soy hijo del océano de la paz, y no es algo que yo me repita en la mente, pero es algo que yo pueda experimentar por mí mismo, a través de esta práctica de la meditación, ¿verdad? Porque, ¿qué es la meditación al fin y al cabo? Hablarnos a nosotros mismos, escuchar a la Fuente Suprema, percibir esas cualidades que igual lo que va a hacer es sentirnos en esa llamémosle burbuja de protección internamente y puede ser que incluso bueno tenga una enfermedad terminal o verdad que hayan cosas que no pueda cambiar que que vienen a la vida así o estoy en medio de una guerra o una situación económica difícil pero si yo practico, experimentar estos pensamientos tan poderosos y puros a través de esos espacios eh, que me vaya yo creando en la disciplina, más y más puedo yo tener esa capacidad de poder estar estable internamente y sentirme que no es el fin del mundo aunque el mundo se esté cayendo y en ese espacio seguro poder de verdad ser como una especie de apoyo para aquellos que estén a mi alrededor, ¿verdad? Y yo he tenido la fortuna de ver a muchas eh, diferentes personas que han practicado la meditación por décadas, 40, 50, 60 años, y ha sido una maravilla ver el resultado que esa práctica hace, ¿verdad?, y cómo el estado de esas, interno de estas personas definitivamente no solo ha inspirado, pero ¿verdad? ha creado cambios gigantescos, sin tener que la persona decir qué es lo que hay que hacer, solo con su presencia. Entonces es una cosa muy hermosa y que vale la pena definitivamente probar, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué sería una buena actitud?, verdad En el caso de, del Raya Yoga nosotros sentimos que tener buenos deseos en nuestro corazón para todos, no importa lo que ellos piensen, hagan o digan, es lo que va a mantener mi corazón limpio y un corazón limpio nos hace fuertes. Y cuando estoy fuerte estoy siendo poderoso internamente ¿verdad? y teniendo esa capacidad de estar estable. Y lo contrario, ¿verdad? Una actitud negativa sería, pues, o la más negativa es, el, es estar pensando críticamente sobre los demás, verlos a los demás, ¿verdad? De alguna u otra forma competir, <coughs> eh, cualquier tipo de sentimiento que nos haga sentir este de alguna u otra forma eh, es, eh, eh, hacia los demás, ¿verdad?, negativamente, es como que si yo estoy creando el virus que vi afuera, lo estoy tragando, ¿verdad?, porque puede ser que la otra persona sea negativa, puede ser que la otra persona tenga, ¿verdad?, todo tipo de, o algún tipo de de, de pensamiento, de actitud muy, muy fuerte hacia mí, negativo, pero... En realidad, al fin y al cabo, es mi propia decisión, ¿verdad? Consciente el no tomar pesar de nadie. Imagínense, qué fuerte eso, ¿verdad? Es mi decisión y eso se puede hacer algo consciente y no tomar pesar de nadie. En el Raya Yoga decimos que así como uno no quiere dar sufrimiento a nadie, uno tiene que aprender a no tomar sufrimiento de nadie. Y muchas veces... Cuando uno ve gente que está pues, muy encerrada en alguna actitud negativa, pues eh, otra cosa que nos puede ayudar es eh, entender a esta persona, que es verdad que básicamente su actitud fue formada por las experiencias de su vida, entonces eh, no es para... Justificarlo y todo, pero es una forma de entender por qué esta persona está hasta a donde llegó, ¿verdad? Porque tiene una actitud tan baja o ¿verdad? así. Entonces, eh, la idea es que no solamente nos protegamos, pero que incluso podamos in, in, impactar con nuestra actitud la actitud de los demás, y eso es buenísimo, porque es como de alguna forma estamos... ¿verdad? Cuando estamos viendo algo positivo en los demás, definitivamente estamos eh, despertando, incluso inconscientemente, en ellos, inconscientemente, algo que puede este, hacer un cambio. ¿verdad? Pero para eso es muy importante no tener expectativas de que los demás tienen que cambiar, como a veces lo tenemos, ¿verdad? De que o okay, que yo voy a cambiar a fulanito. Eso no, no es posible. Yo no hago las cosas con un resultado específico, pero solamente porque mi corazón tiene esa fragancia, ¿verdad? Si yo quiero, porque ¿quién es el que se, se mejora, o, perdón, se... O, o tiene ventaja más que nadie de tener buenos pensamientos o buenos deseos para todos? pero Buenos deseos no necesariamente quiere decir que tenga buena salud o que se le sane, qué sé yo la quebradura, no es que eso sea malo, pero estamos hablando de deseos puros para los demás, que estés en paz, que estés consciente de tu luz, ¿verdad? Cosas que al fin y al cabo todos necesitamos, ¿verdad? Y que eso es como la raíz de, de que todo lo que, los digamos, los, las ondas que son creadas en su vida de cada uno, va a, a esa raíz, ¿verdad? Ese pensamiento positivo, eterno, puro, va a ir creando que todas esas otras cosas vayan eh, de alguna forma llevándolas mejor, ¿verdad? Ya no siendo una carga o algo difícil en la vida, si yo estoy lidiando con una enfermedad, porque hay gente que está 100% con salud y aún así no está en paz o no está feliz, ¿no? Entonces, más que... Más que las cosas temporales, mis buenos deseos van hacia las cosas eternas también, ¿verdad? Y lo, cuando digo eterno es aquello que somos, aquello que nos hace sentirnos en esa, en esa llamémosle vibración elevada. Entonces, eso era un poco lo que quería compartirles hoy. Espero que, que haya tenido sentido lo que estábamos hablando. Y tal vez podríamos cerrar con unos minutitos de meditación. De hecho voy a poner la imagen otra vez para que podamos ver algo positivo. Y este, vamos a respirar profundamente. Y voy a escoger verme a mí mismo. En la pantalla de mi mente puede ser que vengan muchas escenas, casi como un circo de personajes de escenas de voces Aprendo a observarlas sentado en ese asiento del alma me veo a mí mismo como una luz una luz eterna una chispa de ese océano de luz y de paz sentada en el frente en el centro de la frente y dejo que el mundo siga corriendo a mi alrededor en su fantástico caos, en su siempre constante cambio pero me sitúo en ese espacio silencioso de calma y silencio de quietud. Me permito que mi voz más antigua, mi voz original, aquella que percibe, siente, mi propia bondad, aquello que me hace único, aquello que me hace hermoso muy profundamente en mi corazón. Dejo que eso brille justo enfrente, como si estuviera observando mi propio reflejo en un espejo. pero ya no es mi apariencia física, los roles que interpreto aquí, mis responsabilidades, mi pasado, me veo a mí mismo, como siempre seré, esa chispa de paz, que impacta, genera una vibración y que a la distancia de un pensamiento tiene la capacidad la maravilla de generar lo que sea que practique y me agradezco Darme el instante que tomé hoy para percibir esa elevada parte de mí. Om Shanti, que sean muy muy felices y en paz.